Como cambia la vida, antes lo que te levantaba toda la mañana era esto marrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limones, lechuga Pero ahora el que te levanta toda la mañana es este ¡Adoni! De todo un chimbo el 6! vamos allá Lo que le pusieron a DJ Adoni de que realice trabajo en contra del coronavirus por el teteo A favor, se hace mucho teteo por todos los lados, por todos los sitios y nadie dice nada ese hombre que dejarlo lo que siga para adelante, que tire para adelante, no le puede hacerse daño. O sea, usted está en contra de que le, le puedan ese castigo ahí. Claro, claro, no lo pueden poner ahí. El hombre que anda con buena fragancia se ahorra 20 minutos de cotorra. Llévate de mí. Le pusieron a DJ Adoni, de que cumpliera, de que realice, de que realice el trabajo en contra del coronavirus. Entra, oye, DJ Adoni estaba muy bien con su trabajo ahí. Lo que tuve, el malo fuimos nosotros los que caímos atrás traer. Eh. ¿Usted le cayó atrás? No, yo no andaba, pero lo que hicieron caerle atrás, hicieron mal. Eso no importa, él no tiene nada que pagar con eso. Estaba mal que le pusieran... Claro que sí, muy mal, claro. Llegó el perreo, ¡vamos ya. Que no hay que castigarlo por eso, ellos no hay que castigarlo por eso, que no abusen de eso. Eso es lo que yo tengo que decir, que no abusen de eso y que no hay que darle ese castigo, que que está buscando castigo, que es mentira. ¿Está bien eso que hizo, ¿El tengo que decir. Claro, eso a Dios claro, que eso está bien, que eso está bien, eso está bien. Gracias, que gracias. Que, abusen, que no abusen. Que no, eso es un abuso, que no abusen. Gracias, gracias. Como ahí. No te detengas. Haz tu vida. Sigue tu vida. Usted está a favor de que DJ Adonis realice trabajo social en contra, de, en contra del coronavirus. Eh, sobre lo, eh, eso fue la medida que el ministerio le puso. Usted está a favor en contra de eso. ¿Usted, sí. cree, usted cree que él pueda cumplir eso? Sí, pues. ¿Por qué? Eh. ¿Por qué? DJ Adonis es un DJ bueno. No, no, pero eh, la pregunta es, el ministerio le puso que realizara trabajos en contra del coronavirus por lo que él hizo. O sea, como un castigo. ¿Usted está en contra o a favor sobre eso? En contra. ¿Por qué? Porque DJ Adonis es un DJ bien, ¡Amor! bien. ¿Está bien o está mal lo que hizo con la calabaza? Bien, yo me hallo bien. ¿Por qué bien? Porque estaba a favor de que se vacunara la gente. Pero se aglomeró mucha gente. Sí, por el coronavirus. <risa> bueno, gracias. ¿Le pusieron a DJ Adonis? A favor. A favor, ¿por qué? ¿Está mal lo que ah, eso? ah, no, no, no, no, en contra de No, Ah, porque un hombre, un hombre bueno y una de buenos consejos aquí lo cogieron por mal, porque a él, no, a él no llamó ninguna gente para que lo siguieran. ¿Verdad? Eso fue ah, Sí. Entonces usted está en contra de que le pongan hacer castigo. A yo estoy en contra de eso. Gracias. Yo ¿Te tengo que aquí, aquí. Bueno, yo es como te digo, yo lo mío ha sido trabajar, pero yo no lo veo ni mal ni lo veo bien. ¿Por qué? Porque a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, ni que yo no ande en la calle, pero a mí me gustó eso, yo a favor. ¿Te gustó? ¿Le gustó el testeo y la aglomeración? Me... No, la aglomeración no, pero me gustó el testeo. Me ¿Te gustó el testeo? Sí. Sí. Pero la medida que le pusieron de, de castigo, pues, por, por lo que hizo, ¿está malo o está bien? ¿eh? No, está malo. ¿Está mal. Sí, está malo. Debería debiera de chancear? Ahora, ahora está, está un poquito malo porque él, cuando él vino, no mentó nada de COVID, sí. nada más mentó, nada más tuve la juca y la vaina que, que ahí se daba. Pero después, yo me los hallé bien. Gracias. Atención vecino, si te molesta la bulla, múdate del barrio. Y el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en Romo pero feo. Yo no voy a negar que me gusta, sí. que mi son... Contra sobre el castigo que le pusieron a Villadón tú crees que está, está, está bueno? Esto? No, no se puede ¿Por qué? apoyarlo, no, porque es una buena persona y tampoco es, andaba haciendo caravana, tú sabes. Estaba en su gira, solo, sin invitar a nadie. Se agregan, tú sabes, toda esa gente. O sea, que no tiene, culpa, no tiene culpa. No tiene culpa, Entonces, no tiene culpa. ¿no debería de, de implantarse a ese castigo No, ese no, periodo. claro que no, claro que no. Gracias, la gente opinando, mi gente. Ay, mi madre, vamos a esto. Bachata cortabena volumen 2. Bachata para Llorones. Bachata para Lloronas. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? No, a favor, porque mira lo que pasa. Dime. Él hizo, él hizo esa caravana. Fue para ver pa ver cómo se juntan pile de gente. pile gente de pinga. Ajá. Oye, eso estaba duro. Por él no lo hizo para que toda esa gente se juntara. Y él ni sabía que esa gente se iba a juntar. Y no lo hizo porque no quiso. No hizo propósito. No, no lo hizo propósito. estás en contra de que se le ponga una medida, un castigo contra ¡Ah, es... ¡Ah, no, Pues claro, porque él, él, él, él no él ni sabía que toda esa gente se iba a juntar. Y si hubieran sabido más, si hubieran juntado más de ahí. Está de pinga, mi loco. Gracias. es que es necesario que se le pusiera ese cartillo? No, no, yo no me... Porque, Porque es como dice, como dijo el muchacho, es el presidente de, de, de, del abogado. Ajá. Que eso era un injusto, tú sabes, porque no... Ey, en realidad, la gente, te sabe cómo es aquí, que se le pega a todo el que es allá de corita, con una checha, se le pega atrás. Y es así, yo con eso no estoy de acuerdo. O sea, tú estás, te gustó lo que pasó así, ¿Tú crees que Claro, no, no, porque tú sabes cómo es el dominicano, el dominicano ve que allí hay un can y ahí va todo el mundo a hacerlo. ¿no? ¿Tú sabe que eso no hay más? Gracias, gracias. Sobre el castigo que le pusieron a DJ Adoni que realiza un trabajo por incumplimiento de la noche? ¿Eh? ¿Tú estás a favor o en contra? El castigo que le pusieron a DJ Adoni sobre el teteo que hizo he aquí. En contra, ¿qué está por qué? Porque han hecho muchas caravanas y, y, no, y no, ¿cómo te digo? Y no, no le dan seguimiento a las la que hacen y porque fue Díaz Adoni y quieren. ¿Tú, ¿tú está, crees que está mal, que la, el, el, el ministerio quisiera imponérsela? Ahí? Está mal, claro que está mal. ¿eh? Yeah. El, ¿El castigo que le pusieron a Adoni de que realice un trabajo por la marcha que hizo aquí? ¿Usted está a favor o en contra, señor? Yo estoy a favor de Adoni. ¿A favor de Adoni? Sí. ¿Usted cree que él no debería realizar esos trabajos que le impusieron por el castigo que eh, por la marcha que hicieron aquí? No. ¿Usted cree que está bien lo que hizo esa marcha? Está ¿Qué? bien, Allí hay muchas cosas que pasan y nadie dice nada, nadie dice nada. ¿Usted cree que el Ministerio se le pasó la mano? Demasiado, se le pasó la mano, la mano a, la, a la jueza. Gracias. Santo Padre, fachata para hombre con pelo en el pecho, hombre llorones, mujeres lloronas. Estoy seco, estoy seco, estoy seco. ¡Ay, está esa canelilla, coño! ¡Ay, me la pico! A Diadoni ayer le pusieron un castigo eh, okay, porque la pusieron. A Diadoni. Dijo, ¿usted sabe quién es Oye, Ahora mismo yo no tengo pendiente eso ¿sabes? Yo no he escuchado eh, ¿qué hizo la cara, que la, hizo el teteo aquí, la caravana Ok, ya, ya, ya Ajá. Le pusieron un castigo por incumplimiento ¿Usted está de acuerdo o en contra de, de, de esa medida? No, Estoy de acuerdo que le pusieran ese castigo Porque yo estoy de acuerdo Oye, ahora esto es increíble Que si yo no me canso de beber, Como que si yo bebo corriendo, coño el que quiera perder su tiempo que me aconseje. Estamos metidos en romo, pero feo. Feo. Porque hoy en, en, hoy en este tiempo hay una pandemia. Y cuando se, usa, y cuando se dan ese tipo de cosas, tú me entiendes, se juntan muchas personas. Muchas personas sin mascarilla. Muchas personas, me entiendes, eh, se juntan muchas personas, me entiendes, eh, usando vicio. Y ahí es que vienen los problemas. Entonces... Yo, no, yo estoy de acuerdo que le pusieran ese castigo. Usted <música> está dando un chingo. Eso Está mal, muy mal, pues DJ Adonis. Está mal, porque ¿Tú está ese Está a favor de que sí, que cumple esa medida. Claro, tiene que darle su castigo, porque está bien lo que hizo el gobierno, porque esa ratrería no está bien lo que hicieron, muy mal. Muy mal sobre claro, mal está DJ Adonis. Tiene que mejorar tu conducta. Trabaja en discoteca y trabaja en bares. Deja esa vaina de andar en la calle, que esa ratrería que no nos tiene trabajando a nosotros, coño. Gracias. Atención, chimoso. Cuando su opinión sepa Romo, la tomaremos en cuenta. Mientras tanto, siga boyando. Uy. contra del castigo de que Día Donnie realiza trabajo en contra del coronavirus por el teteo que días. Estuvo muy mal por ahí tú sabes. Está a favor, sí, de que él cumpla esa medida. Que sí, tiene, tiene que cumplir su falta, tiene que saber que, lo, que hizo su falta mala, estaba mala. Y más para acá, para el sector San Martín, que estamos doloridos con esa muerte de esos muchachos. Sí, verdad. Fue, fue, fue, fue algo horrible que él hiciera eso, cuando San Francisco lo que está pidiendo es paz. Por, por lo que eso es lo que queremos, paz, que en San Francisco más... Principalmente el sector San Martín. Pero nada, tú sabes, que pague por lo que hizo, hermana Gracias. Saludos vecino, mire, les voy a decir algo, hoy estoy en teteo y en romo pero feo, así que si eso te molesta, a tu vida y... a En contra. ¿Por qué en contra? Porque eso está mal. Pero... ¿Lo, ¿Lo de Villa de está mal? No, no, eso no lo... lo... que le impusieron, la medida que le impusieron? ahí no tiene culpa? No, de él no tiene culpa. Porque hay muchísimos teteos, discotecas abierta y de todo, y nadie hace nada, gallera abierta, calandestina y es peor. Usted okay. lo que hizo no tuvo más. Gracias a Donnie de que cumpla medida en contra del coronavirus por el teteo que okay. No, eso está bien, lo, lo, lo de Adoni. Porque él no invitó a nadie. Ajá. Él simplemente se montó en el camión y eso, pero pues, él no le dijo a nadie, vengan, síganme. Eso para aquí, ¿Dónde está mal que el ministerio le implantara un castigo de, de, no, de que no, cumpla? Eso está mal. Yeah. Gracias. Adonis está Serie serio 56, en la casa. Se tigre ay, ay! toda. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Adonis. Bien, mi gente, eso es lo las opiniones de la gente aquí. Unos a favor y otros en contra de lo que está pasando con DJ Adonis, de que compra la medida requerida por el Ministerio Público. Ella y Salos reportando para los osobrosos. Va ay ay ay, ¿quién está en la casa? ¿Quién? Ah.